Que, que la gente se vaya contagiando, güey, Tanto de Sis Music, tanto de ustedes como talentos en Irapuato, wey. ¿Sí? Porque, ¿cuántas personas han salido, güey, De la nada, wey. ¿Sí? Yo he mirado por ese ejemplo, ¿qué te parece, wey? Un Virlan García, wey, que publicó sus videos, empezó a publicar sus videos. Un Crecer Germán, wey. Que empezó a publicar sus videos en redes sociales, wey. Un este. Um, un este, ¿cómo se llama? Este, eh, más, fuera del género, wey. De, del género, norteño, banda. Una vez yo fui a México, güey, y estábamos en una plaza, digamos, como aquí ¿sí, estaba una, unos en Villa y y estaban unos autógrafos y iban a un... darse es este? a hacer un escenario a un chavo que se llamaba Farruko, güey, que cantaba reggaetón, dice que bien chingados ¿sí? era, güey. Pero, o sea, lo que yo digo es que desde entonces el en chavo, soltea, es uno de los grandes. Sí, wey. Aunque no nos guste a algunos el de la música, No, de riton, pero la ¿no? música es mi uno, güey. La música es la, la música, sí. Pero lo que pasa o es que, gente, como desde abajo, güey. Desde una picas piedra picas, pica piedra, picas no pica piedra, picas piedra y vas piedra. para arriba, vas para arriba. O sea, es lo que yo le digo a todos los chavos. Si sí, que este que es, aquí, es, así, es así, exacto. Es lo que yo le digo a todos los chavos de que, que han llegado aquí a grabar aquí en City, no se van a hacer famosos de una para otro. De una para otro no se hace un famoso, wey. No, wey. Espérense un año, dos, hasta cinco, siete años, wey. Te tienes que esperar, wey. Picar piedra, enseñarle si sí, tu trabajo sabes. a la gente, wey. Sí. Que hay un, no sé, wey, un casting en tal lado, wey. No sé, güey, me preparo, güey, al casting, güey. ¿Sí? O sea, dices tú, bueno, o sea, tengo que sobresalir, que nunca se te apague esa flamita, güey, que tienes, que esa chispa, güey. Sí, me tienes que No güey. Exacto, güey. Sí, Ahora, Este punto que tú dijiste de sí. las academias, güey. Sí tenemos, güey, porque tenemos para muchas cosas, güey. Pero siempre nos gusta, siempre buscarle por el lado fácil. Porque conozco muchos, güeyes que tienen un chingo de talento, güey, pero lo que le falta son estos. O sea, ¿sabes? ¿Para, para, ¿Para qué? Para decir, me voy a amarrar uno en la mitad del otro, güey. Para privarme fiestas, para privarme eventos familiares, todo ese rollo. Para andar de aquí para allá de que, no, pues voy a grabar canción, pues son 2.300, 4.000 pesos de la pura grabación. Chingue su madre, me pongo a por y grabo mi primer sencillo. Grabo mi sencillo y me lo pido publicar, y publicar, y publicar, y publicar. Y si no publico, pues te grabas otro y otro y otro y otro. Hasta que me la sepas pues, que te va a pegar. Y si no te pega, pues mínimo no te hagas el intento. Pero pues, si quieres que la fama te llegue a ti, a tú llegarle a la fama, basta más peor que la fama te llegue a ti. Porque Exacto. reflectores ahí un chingo de lado. Sí, y te te va a llegar tonto. pero la chingada. ¿Y, y, y a todo esto, ¿qué, ¿qué piensa un artista del centro histórico de La que, que está picando piedra desde abajo. Que, que empieza que, que empieza in, a su, su carrera, empieza empieza a picar piedra, empieza a picar piedra. ¿Qué piensas todo Christopher Martínez? Pues solamente pienso que... Sí, como ustedes dicen, desde abajo se empieza, solamente que echarle ganas, echarle putazos, y pues, como dice mi compa, aprender a, aprender a perder para poder ganar. Exacto, te caes, ese te caes, güey, y eso te va a ayudar, güey, a sobresalir otra vez, te levantas, güey. Diría una por muy abre, célebre, para ser chingón, tienes que ser, pendejo. Exacto, wey. vas aprendiendo de cada experiencia que vas pasando, güey, vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Wey. Sí, voy, güey, a un pinche antro, güey. Sí, oye, me da chance, y este es mi trabajo. Ah, bueno, súbete. Me subo, güey. No sé, güey, nervios. Sí, este, nervios de cualquier tipo, por la gente, güey, por mí mismo. Pánico, sí, sí, exacto, güey. Sí, la cago. Bueno, está bien, ya la cagué, güey. Si no, sí, no sí. Y, y me dice el dueño del bar o del atro, güey. Oye, ¿sabes qué? La, la verdad no la cagas, la verdad no la haces, güey. La cagas, güey. ¿Sí? Que no te caigas, güey. O sea, no, no te caigas, no te dejes caer por eso, güey. Este, no digas, ching, güey. Me dijo que no la armaba, güey. No la hago como, este, como cantante, no la hago como músico, No, güey. Tengo que prepararme, me voy a otro antro, ese primer antro, me voy a otro antro, güey. Ahora sí voy a hacer de las mías y canto, güey. Tengo que gustarle al, al público, güey. Y, y, y si canto feo, güey. Tengo que decir una cosa, la verdad. Si, si canto feo, güey, sí. Puede llegar la posibilidad de meterle el gusto a la gente, güey. Sí. Y no quiero decir nombres, pero hay muchos cantantes, güey, que ya están arriba, que realmente la verdad es esto, ay cabrón. Pero me gusta, güey, su música es pedajosa, güey. Su música. Que obviamente aquí, aquí, aquí no es ser mediocre, ¿eh? aquí no es de que, ah, tomo ese tanto fuego, tomo le de, de, de, de ¿no voy a picar piedra para, qué? para que guste a la gente. <tose> no, güey, al contrario, le voy echando ¿No chingazos, güey, para yo mejorar y gustarle a la gente, güey. Pues sí, es posible ¿sí? ser mejor O sea, que el ella. punto aquí es de que de cualquier forma, güey, no te caigas, güey. Que si no se apague la flama que no te Como todo lugar, güey, si no tratas de separarte con con tú estás creciendo los pendejos. Tú tienes que esforzarte ya que un día conocer mejor, escribir mejor, cantar mejor, tocar mejor, aprenderte un nuevo, un nuevo método, una nueva escala. En este caso, nuevas cosas, pero siempre que un día no sea igual que el otro, porque si no es un día perdido. Exacto, exacto. Pues bueno, bueno amigos, esto fue CIS Music. Muchas gracias por su apoyo y estamos aquí al pendiente. Para <risa> para... <risa> Se cortó la grabación.